Si hay alguna esperanza, si el procurador trajo algo esperanzador ¿no? para tantas y tantas personas que han sido afectadas y que esperan con ansia ¿verdad? alguna buena noticia. Saludamos al profesor William Hernández. Saludos, profesor, y bienvenido al Contacto Diario. Buenos días eh, y gracias, mi hermano. Contacto Diario ha sido una parte importante en la lucha que hemos estado librando todos. 89 familias, aproximadamente unas 15.900 personas que de una u otra forma estamos buscando lo que tú has reiterado: la devolución, contacto diario, tanto usted como el distinguido doctor Romero, han sido una voz refrescante de formación y educación y de exigencia. en esta tercera generación, ha destruido totalmente lo que fue la honestidad, la, la humildad, la responsabilidad de sus otras generaciones. pero quiero decir, bueno, nosotros debemos primeramente agradecer, no solo a Dios, sino también al senador que hizo gestiones para traer a la y después de un año, esta situación que se destapara la está Y ayer entonces tuvimos eh, la directiva prácticamente completa de lo que estamos el frente de la lucha por la recuperación de los 980 millones contabilizados y certificados por el abogado conciliador que determinó la décima sala y comercial del distrito nacional, porque solamente hay un jurisdicción en los civiles, en el distrito nacional y Santiago. Entonces, como ellos tienen su sede fundamental en la máxima conmequina o más o del distrito nacional, el tribunal que tiene que ver con esta parte civil y comercial en la décima cámara de Santo Distrito Nacional 21. Nosotros, eh, pues, ya que señor Senador, pero ahí estuvimos la presencia del general que hemos tenido muy buenas palabras, muy buena situación de aliento de a nosotros. Hay que generales de acá, de la zona de de Alberto, Peña. que que el nuevo gobernador en Lo único lamentable es que el señor procurador, lo que vino a decir fue prácticamente lo que había expresado a, a la dirigida fiscal. No obstante, es bueno esta visita porque le de entrever y la familia de una está enterada en su abogados. De la posibilidad de una indicación de la Procuraduría a que, como usted ahora el tiempo de coronavirus, que es lo total, porque dice que es lo caliente, pueden sí. colaborar en el y pueden asumir esta situación. Un despedido o un agua natural que podamos compartir. William, eh, eh, el procurador eh, a ustedes le dijo ayer: eh, el tiempo de posibilidad de invitarlo a tomarse ese técito caliente con la familia Munet y todo en representación de los afectados, ¿ha dicho fecha? No, eso es parte de lo lamentable. Él, si bueno, a mí me correspondió eh, el honor de ser la, prácticamente la única persona que habló en nombre de todos los afectados, de hacerle una panorámica general. La definición, la muestra física de muchas personas que llaman ocho que han fallecido de los afectados y eh, enseñarle gráficos, el gráfico viste la mitad de la situación de, de los colaboradores de ellos, o sea, es decir, empleados de un mes, que duraron 43, 45, 47, 48 años y que ellos también le taparon el dinero de su liquidación, sabiendo la situación que tenía, que eh, en menos de un mes le dijeron que dejaran el dinero de la liquidación de, de más años trabajando con un los... Ayer el señor procurador, que en lo penal la mala fe, las malas intenciones y el abuso de confianza son ganos eh, eh, de jurídico que pueden establecerse dentro de lo penal. Y hay cierto tipo de denuncia, ella demanda, como se le quiera llamar, dentro de lo penal, que es lo que no ha querido asumir el Ministerio Público. El ayer nos dijo. Que habían cinco departamentos trabajando en eso. Nosotros quisiéramos eh quisiéramos esa realidad como ver Y, que huelen, y quiera Dios que sea verdad de que los departamentos fundamentales de la procuraduría están trabajando en eso. Dios, Dios muestra a él, William mostró él en algún momento que ciertamente. Esa, esa acción que se está haciendo, esos trabajos en esos departamentos que usted acaba de señalar, sea cierto de manera que pudiera haberlo convencido a ustedes como representantes de los miles de afectados no no no no no porque todo no, lo mismo que lo no ha dicho la, la señora eh, entonces, entonces lo importante entonces lo entonces mira lo interesante Perdón, entonces lo interesante es que tiene la visita del procurador aquí es que, que vino y dio la cara. Eso puede ser una, una, un aliento para, para, para. O sea, no tiene. La cara y salir de la. En toda la. La prensa. A nivel nacional. La cara que le dan seguimiento a usted. tienen una persona que manda todo lo que uno dice. Hace, eh, lo viven escuchando y todo eso. Y nosotros sabemos esta realidad. Porque cuando tenemos conversaciones siempre she did that Actó, actó, bien actuó bien el bien, procurador ayer William bien, bien el procurador ayer mientras ustedes escribían la situación que han estado viviendo actuó sí sí sí y llegó un momento que no solamente esa forma de propio que uno se quiera mirarme yo como profesor de, de muchas generaciones no sé si me confundió algo pero se le veía tristeza y drama en su palabra hubo dos momentos porque no se quiso quedar con ellos las imágenes de unos 14 personas que están completamente destruidos, mostrados el niño paraplético de una sí, sí. antigua colaboradora rosa de perdería. Eh, cuando vio todo eso, se le dio más o menos eh, cierta permisa. Eso uno lo puede ver ya con yo no es psicólogo, ni no psiquiatra, nada de eso, sino como un profesor que he visto tanto monstruos pasar en 36 años, desde 26 años. William, él debió, no, no. Digo, William él debió llevárselo, no para consumo interno, sino para compartirlo eh, precisamente con los cuatro o cinco que componen la familia de Munez, para que vieras, a ver si de alguna claro, manera... Cuando, cuando, vaya, cuando él vaya al palacio, que él va mucho al palacio, se lo presenta al Exactamente, presidente. Exactamente, sí para ver a quién puede sensibilizar de alguna manera, porque yo no creo que se pueda ser tan insensible eh, acá, no se ve ante si se situación... Se, si, se sensibiliza, si sensibiliza el presidente, se resuelve eso. Bueno, entonces... Eh, yo ¿sí? decía sí. que lo que aquí falta es una voluntad de hacer las cosas. Yo reitero a la toda la comunidad y a ustedes que hay una excelente relación entre el señor procurador y Agaray Rodríguez, y Ricardo Moné ellos estudiaron juntos prácticamente durante 11 años con amigos de infancia eh, esto tiene mucho que ver en términos pues, eh, como el parámetro de la balanza se va a lo sentimental a lo real lo real es una crisis profunda Yo Ese, decía la balanza, eso es como mandar es manda a cuidar el queso a los ratones Así que, bueno, bueno ahí eh, William, pues vamos a ver entonces qué va a pasar, reiterar que lo único interesante que tiene que tuvo la visita del procurador es que es la primera vez tal vez que se interesa y en qué momento se interesan por hablar de este tema. La esperanza, William, es lo último que se pierde, yo creo que esa actitud de usted y de los demás afectados, pues creo que, que es, es correcto. Vamos a seguir nosotros entonces esperando y reclamando que, en algún momento, que llegue ese momento, William, de que eh, los afectados puedan eh, recibir esos recursos que de manera voluntaria, confiar en las manos de los munes. Así que nosotros agradecidos, William, que usted haya accedido a esta llamada y no haya descrito lo que pasó el día de ayer con la visita del Procurador aquí a San Francisco de Macorís. Gracias, William, por estar con nosotros. Gracias a ustedes los Deseable que se cuiden mucho, pero esto no es la fácil. Y agradecer eh, fundamentalmente, como tú dices, la esperanza de tenemos la fe agarrada a todos. Básicamente, le Dios que el poderoso y si seguir sabrá. Amigo sí. de la familia y cinco días antes de que se la tierra, le recibieron dos millones de pesos enviados desde Estados Unidos. Es de la mala pero Dios sabrá y tendrá cosas buenas para sus ovejas. Okay. El profesor William Hernández, afeitado de esta estafa, del, de Muñiz, estuvo con nosotros en el día de hoy aquí en Contacto Diario Vamos a una breve pausa y al regreso, ya está con nosotros la doctora milagro cierre, que como cada miércoles lo comparte con nosotros, esos es interesantes temas.